Buenas noches, comienza una nueva transmisión de Vene de, de Futsal todas las noches acá, hoy viernes a la noche, estamos acá en el Club Alma Fuerte, en la localidad de San Martín, lindo, buenas noches. Buenas noches, bueno, lindo club, la verdad que la gente nos ha recibido bien, hemos estado charlando un rato con gente de San Martín, 10 puntos, buena onda, el club, el club tiene instalaciones espaciosas, eh, yo primero pensé por lo que me habían dicho que no íbamos a tener lugar, pero está, está Piola, está bien. Eh, bueno, y es un gusto estar acá básicamente transmitiendo futsal básicamente más estando bien. en el ambiente de futsal que es el que a todos nos gusta tanto la gente va, va pasando y vamos saludando a todo el mundo ¿Cómo anda más bien, más bien, acá bien. estamos transmitiendo estamos transmitiendo estamos transmitiendo en vivo vale. eh, no, wey, es, no pasa, está, bien, está bien, no pasa, eh, no pasa nada. nada a nosotros nos gusta esto igual este, es de lo que nosotros estamos acostumbrados. Contanos un poquitito. Hoy metemos doble transmisión para toda la gente que nos está viendo. Bueno, hoy tenemos acá un Horrible. partido, un lindo partido, porque sí. fuerte viene segundo, viene sí. segundo en la división de Futsal AFA y Vélez viene de un partido complicado con la Catedral y hoy, trata, hoy va a tratar de, de, de empezar a volver a ganar, digamos. Está bien. Y después, después de que termine este partido, tenemos otro partido. Donde Hurlingham la tiene complicada. No salí corriendo. Hurlingham la tiene complicada también porque juega con Pacífico, el equipo del Pollo Viñolo, que va primero en la división C de futsal AFA. Y bueno, Hurlingham viene de, de un partido complicado con un LAM. Así que bueno, ahora nada, se están preparando. Ahora los chicos de, de, de Vélez recién terminaron de, de calentar. Se van a cambiar y arranca el partido. Así como usted lo escuchó. Termina acá, salimos corriendo. Y nos volvemos para casa, como le decimos nosotros, y vamos al Estadio Municipal de Birmingham, que es nuestra querida casa, de nuestro corazón, a ver a Triangulito, a ver qué pasa con Pacífico. Con el Triangulito nunca se sabe. Nunca se sabe. La otra vez le ganó al segundo, ¿no? Y tenía todas las fichas en contra. Triangulito juega bien, así que esperemos, pero para nosotros va a ser un partido aparte porque son. La transmisión de dos partidos una misma noche. Esperemos que todo salga bien, que Internet este, se porte bien, que Claro se porte bien, que Facebook se porte bien, que ande todo tranquilo. Paralelamente ha venido gente a saludarnos, que nos ve habitualmente por, este, por la transmisión de Facebook, hinchas de Vélez, familia de Vélez, a saludarnos, pasar felicitaciones. La verdad estamos muy agradecidos con todos los Ay. que nos ven. Este, porque es el uso de una, de una tecnología moderna, pero sencilla y gratis. Ustedes esto lo ven gratis. Claro. Y a nosotros nos encanta. ¿Qué más tenemos para decir? No, para decir que mañana mañana sí. transmitimos un poco de boxeo. Mañana no boxeo, en el día? Club Primero de Mayo. Una hora de boxeo con una de las mejores escuelas de boxeo que nosotros hemos visto. Una característica de esos boxeadores, todos tienen la cara entera. Es decir, ya no es lo que era antes un deporte más de cuidar al deportista. Y aparte lo tenemos a Lautaro. Lautaro Prado. Lautaro Prado, que es el profesor que también enseña en el Polideportivo Municipal de Urbina. El loco es un genio. Y nos va a dar una mano. Por favor, Lautaro. Que no, no, no somos chanta De boxeo estamos así. Bueno, vamos a ver qué hacemos. En, esta en esta zona de la división D de Futsal Afa, sí. primero está la Catedral sí. y, y Almafuerte está atrás segundo a está tres bien. puntos de la Catedral. O sea, si hoy gana Almafuerte quedaría primero con la Catedral. Esperemos, como siempre decimos, lo mejor siempre para Vélez, ¿no? Está bien. Bueno, así que este, por aquí... Ahora yo voy a decir sí, la, la lista de jugadores tanto de Almafuerte como... transmitir para mostrar un poco la gente y demás. Dale. ¿Querés correrlo un poco más para adelante? Un poquito Ahí está Más no Ahí está ah, no porque así los jugadores tienen espacio Ahí está, bueno A ver Vamos con los de Vélez Correte un poco así no me pegás en el brazo Vamos con los de Vélez De Vélez tenemos Mira, Nicolás Nogales Lucas Ponce eso, Maximiliano Correte un poco así mostramos a la gente de Vélez Maximiliano Bravo Brian Mandrino están... Facundo Ferreira Lucas Simori, Federico Giroma, Agustín Cáceres, Matías Hur, Alejandro Alejo Mascarel, Nahuel Rey, Martín, Martín Augeli, que es nuevo, viste sí. que los jugadores, que cada club tiene que, ahora en la segunda mitad, puede traer dos jugadores nuevos, bueno, Martín Auge, Augeli es uno, Joan Palavecino y Santiago Pampín el técnico es Diego Cabral y el preparador físico Álvaro Estrella ahí le están haciendo la los jugadores la foto de los chicos de Alma Fuerte los jugadores de Alma Fuerte con el número 17 Franco Pedrasini después tenemos el arquero Nicolás Arias Axel Malelo Nahuel Figueroa Federico Valle Bayone, Adrián González, Joaquín Bisona, Diego Pinel, Matías Stevinov Lucas Foscal, Foscaldo. no se lee? Abrántatelo, ponete lente, vieja. Alex Juárez, Rodrigo Ibáñez, Lucas Federico, Matías Vitz y con el 20, Leonardo. Severino. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ha venido mucha es gente. Es un placer. quédate quieto que yo voy a hacer una cosa. Voy a mostrar la gente que está. Ha venido mucha, mucha gente, tanto de Alma Fuerte como de Vélez también. Ahí está. Así que este está muy piola. Vamos a ponerlo ¿Cómo estaba. Esperamos que no, entre... No, los... no, no, no. Tranquilo, Federico. Ahí está. Esperamos, acá estamos ya acomodaditos. Es una noche de frío, pero la verdad es que está bien. El... O sea, acá no pasa tanto el frío en esta cancha como en las otras que hemos acordás cuando fuimos ya al CDM, que se sí, el del SAMSE. Bárbara, bueno, acá, acá el año pasado, hacía el local Chacarita, le mandamos un saludo a los chicos de a todo Chaca. Los chicos de a todo Chaca transmitían allá arriba. ¿Ah, sí? Allá arriba, donde, ah, donde, donde podés las... hablar. Ah, bueno, mirá. trepaban de la columna y, se, y se iban ahí arriba. Claro. Nosotros somos más kamikaze. Claro. Somos bien kamikaze. Nos ponemos acá, al de la cancha, entre en medio de la dos hinchadas, no hay problema. Este... Se viene un lindo partido. Alma fuerte Vélez Arfield y lo vivís por la hora de Hurlingham. Deportes a través de Facebook. Raúl Horacio Bravo agradece la transmisión. Maino Medina también lo está viendo. La, más la gente que, que ha mandado saludos y demás. Un saludo muy grande a Nene Benedetto, el director del diario El Fortinero. Mañana, mañana juega a Vélez, recibe a Racing sí. y ahí va a estar el diario El Fortinero, el Fortinero para todos los hinchas. El Fortín, distribuido en todo el, el ámbito del estadio. Era Malfitani, este, la verdad que es un gusto siempre hablar con él y charlar. Nos prometió que en los próximos partidos por ahí él viene ¿eh? con alguien. Porque Pero, él conoce el mundo vele a la perfección. Y de local, de local el fin sí, de que bro. viene. Así que, este no sé si estás viendo, porque siempre tiene algo para sí, hacer. Sí, sí. ¿eh? Pero te digo, no te vas a escapar, nene. Te <risa> vas a tener que venir con nosotros acá. Este, vas a tener que hacer esa nota que nos prometiste. Y que para nosotros va a ser un gusto también. Así que bueno, nosotros ya vimos el diario. Ya conocemos de qué, te, qué dice. Que tiene la tapa? La no, está bueno, está bueno. Historia terrible la de la oh. lea la muy buena. ¿Puede decir que nos mandaron a la vez 1940. Andombre con Independiente. Es lo único que le puedo decir. Año 1940. Son de esas cosas que en el cuenta te tira Y aparte con data, no es que son presunciones. No, no, no. Son no. cosas... Que, Pobres los jugadores de ese Vélez, de ese año, los hinchas y todo lo que tuvieron que bancar, pues, la verdad, pero cuando tengan el fortinero en la mano, háganme caso, agarren la tampa y aparte la nota, la nota de Página Central, el jugador que eligió también, es una sorpresa, muy buena nota. A todos los que nos están viendo ahora, sí. después préndanse de vuelta, que se viene un partidazo, Burlingame pacífico yo se sí, los digo, partidazo. Sí, partidazo va a ser. Por la C, ¿no? Ahí es por la C. Acá los jueces. Los jueces y los van a chicos, llamar. Y los los chicos jueces van a ir a, fuerte, a llamar. Están el, esperando por Para que Vélez salga a la cancha. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 8 y cuarto. 8 y cuarto empiecen, muchachos, que no tenemos. Miedo. No, 8 y, cua, y cuarto y allá en Urlingan está jugando la quinta todavía. Ah, bueno. Así que falta la tercera y después de la tercera la primera. Vamos Vélez. Ahí sale Vélez Sarcel. Se viene una nueva transmisión de Vélez Futsal. Siempre, como siempre acompañando a Vele, quién está ahí? El, el fotógrafo. fotógrafo. El fotógrafo, fotografías estudio H. Lo encontrás por Facebook. Sí, la verdad el es loco es muy Uf, bueno. Ahí se están preparando. Uh. El está saludo por, FIFA está así. esperando el local el más fuerte con el saludo tradicional el saludo llama el juez están apurando a Vélez se están haciendo la foto y después ¿Y el está? fotógrafo nos pasa Qué buena foto que hace este flaco la verdad muy muy buen fotógrafo y ahí se viene el saludo Después de este partido se viene la tercera, va a jugar la tercera. Y después toda la, toda la fecha, toda la fecha con Alma Fuerte, todo el domingo, todas las inferiores el domingo. Lo no estás viendo en directo, por la hora de deportes, a través del streaming de Facebook. Increíble. Increíble, increíble, increíble capaz, pero real. Increíble, pero real, lo está viendo, lo está viendo gratis y demás. Esta noche... ¿Quién va a ser el capitán esta noche? Maxi Bravo, el capitán, así que el papá Raúl está más que chocho. Su hijo es el capitán de Vélez esta noche. Ahí está con la número 3 Maxi Bravo. Se viene un partidazo. Ahí están charlando. Puede ser los capitanes. Acá están el chico de Alma Fuerte también. Se sí, fue para este abitado. lado. Esperamos también tener un buen arbitraje, esperamos que los árbitros no quieran ser protagonistas, que dejen jugar a los jugadores. Como decimos siempre nosotros, las cosas que pasan tienen que pasar de la línea para adentro. Todos los que estamos afuera somos mirones. No entrenamos, no jugamos, miramos nada más. Vamos, verle, vamos, verle. Sale el local, arranca el partido en local desde mitad de cancha. Y arranca, arranca la segunda mitad del campeonato. Sería la primera fecha... Es fecha número 16 de la División D de Futsal AFA y la estás viendo por la hora. Yo podía necesitar espacio porque nosotros nos movemos, te digo, ¿está? ¿Vos, ¿Vos entrenar? ¿Vos entrenar? Sí, no, yo no entreno. Me encanta ver a los jugadores jugar, nos gusta muchísimo el futsal. Me encanta cuando ellos juegan duro adentro de esto. Se sí, fue el primer elio en la fuente especial de AFA. Se fue. Se sí, fue. Se fue. Se fue. Empezó Arran... el partido. Arrancó más. Y lo estás viendo por la hora de Hurlingham. Exacto, y sale pero... Vélez de abajo. Pelotazo de Maxi. Se viene Vélez. Un primer córner. Para la visita. Es el córner. El primer córner que es para Vélez. Recién sí, estábamos charlando con un chico de misma Fuerte que jugó en la primera temporada del futsal en el local. Un corner más, jugada preparada, pelota el segundo palo, no llega, saque... saque lateral para Vélez. Ya lo hicieron, la pelota que se le va. Y ahora repone el local almafuerte. Ya lo juega. Van tocando, van tratando de salir. La presión de Vélez. Está con Facu arriba. saque arco para el local. Y va a tratar de salir jugando abajo de vuelta. La presión de Vélez. Mucha rotación tiene almafuerte. Vélez que presiona. Se viene el local y sale Nico, se viene Maxi, fue a Vélez, hace la individual, se le va, se le fue a Lucas Mueve el más fuerte. pelotas en diagonal. La pelota del segundo palo. Y saque de arco para el Fortín. Hoy bien la triangulación de Vélez. Pelota para... ¡Epa! Saque de arco. Muy bien. Muy bueno el remate de Brian. Pegó en el pal y se fue. El alma juega el más fuerte. Juega al local. No cobra nada después. Vuelve hacia atrás. Va a tener, Es así la... Es así la cobra. Es así la Cobra y es tiro libre para el más fuerte. El reloj. El reloj lo tenemos allá arriba. Ah, mira, Está medio 13, 12, no puede ser. No, 18. 18 creo. tiene que ser. Lo que pasa es que tiene una reja delante del reloj que está allá arriba suyo de la ventana. Otra falta. Otra falta más, Iván. Cuando faltas, me parece. Vamos a cortar acá, a ver. Vamos a cambiar el ángulo. ¿Cómo le decía? El reloj está arriba en la mitad, del, en la mitad de la pantalla. Arriba, arriba, del, arriba del escudo de Almafora. Claro. Y tiene como unas rejas. Recupera bien Vélez. Ahora, ahora, cobra. No, no cobra. La jugada sigue. Ahí va. Bien, bien la vuelta de Vélez. Saqué arco para el Fortín. Hasta ahora los dos equipos se van estudiando, no pasa mucho de por medio. Pelota para quién. Pelota para el más fuerte. Pelota para el local. Ya lo hicieron, la tiene el arquero. Además Fuerte quiere salir con la triangulación de tres. La presión de Vélez hace efecto. ¿Qué? Gana un lateral en ataque. Acá está. Está buscando el papelito que tenía de la Universidad de Birmingham. Donde hay futuro en Urne, ganes en es la universidad. Juega el más fuerte. Recupera Facu. Vamos Facu, vamos. No cobra, dale. Siga. Tiene Facu sin falta, Facu. Ahí. Se viene el más fuerte. Y la pelota que saca. La pelota que saca Nico. Novales. un ataque. La pelota entraba. Entraba porque estaba tironeto sobre el arco. Muy buena respuesta del arquero de Vélez. Corre. Después seguimos hablando, pero hablando de la universidad, nos sacamos la grande musica, La lotería se sacó Burlingame con la universidad que tiene. Se sacó la lotería de por vida. Después vamos a ir contando cuál es la actualidad de la universidad, las obras que están planteadas. Las cosas que se están haciendo casi todos los días hay novedades. La verdad es que es una cosa de loco. A nosotros nos encanta. Por todas las cosas que moviliza. Bien, Maxi. Ahí, pelota para acá. Pelota nueva, pelota nueva. Porque acordate que no pueden jugar con una pelota. ¿No vieja. Se le pueden poner cifras a la pelota? Igual. Para jugar, ¿no? Se viene al más fuerte, ahí está. Y otra vez Nicolás Nogales. ¿Está mejor Almafuerte? ¿Está mejor el local? Se vienen ellos. Almafuerte Alma Fuerte empezó a apretar, empezó con tiro de media distancia, que la verdad que tiene dos o tres jugadores que, vos ves que la pelota va al centro del arco, por suerte el arquero de Vélez con dos ocasiones, a lograrlos salvar la situación, pero son jugadores con puntería y con tiro de media distancia. Voy a pasar el link que me están pidiendo. Dale. Pelotazo de Vélez, lo buscaban a Facu, corta, ahora corta a Vélez sí. en el medio, a ver quién gana. Se viene alma fuerte con el tiro de vuelta, cruzado. ¿viste? Tiran de ahí de media distancia. ¿Viste? De vuelta. De amarilla para Vélez. La verdad que los partidos con mucho público son lindísimos de transmitir porque ve la emoción de la gente, el griterío de un lado y del otro. Es decir, no es esa soledad como cuando fuimos al de allá del SEAM, que había poca gente. ¿eh? Claro. Eran hinchadas. El lugar también era bastante retirado para llegar, bastante dificultoso. Pero acá hay mucho, mucho público, cosa que está muy bueno. Y es un tiro un tiro, limpio, tiro a media distancia. ¿Podríamos decir que se den tres hicieron en el medio de la nada? Al barrio Para el barrio que está donde se le hicieron, le viene el pelo, que es una variada muy necesitada. Este, así que, eh, en ese sentido, está 10 puntos. Después, la para mí en los tiempos venideros va a tener que replantearse para difundir el futsal, donde coloca las canchas, que para mí deben ser de acceso rápido, es decir, cerca de una estación de tren, un eh, tren colectivo rápido, cosa que la gente tenga un acceso fácil a la cancha, además de las comodidades que necesita el público y las que necesitamos nosotros, la prensa. Este, para que no sea, porque son, por lo común son, eh, la mayoría son como galpones, adaptados, para hacer alguna práctica de deporte sin demasiado espacio. Mira, no caso. Vamos a sacarla. ¡Falta! ¡Sí! ¡Falta tiro libre para Vélez! Todo el futsal lleva cada vez más gente y va a necesitar que la AFA piense ¿Qué es lo que quiere hacer con el futsal? Me comunican desde Urlingan que va a arrancar 10 y 20 el partido Así que estamos ah, sí, tranquilos, no estamos re tranquilos Vamos Vélez, vamos. Saca la pelota Vélez, vamos vamos. vamos. vamos y la pelota en, en la mitad de cancha. Está muy disputada. Hasta ahora. No se sacan ventajas. Y apareció Nico Vale dos veces. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Se viene Vélez, para sí, sí, la ve. tecnología es hermosa, porque tiene ¿Qué iba a decir que un equipo de transmisión de una localidad chica como Burlingame le iba a brindar futsal gratis a todo el país a toda la gente que la vende de todos lados de la centralidad de la comunidad. se viene Vélez, la, la presión de Vélez que quiere dar su efecto pero sale bien, alma fuerte entró Matías Hur entró Fede Fede Giloma. vamos Mati, vamos Fede vamos Vélez Ahí puede ser, ahí puede ser, ahí está en el palo. Pegó el palo, el remate de Lucas. Ahora que se salva ese local. Como decimos nosotros cuando la hora de Hurlingham Deportes viaja, nosotros llevamos a Urlingan con nosotros y nuestra pasión deportiva por todos los deportes para las vecinas y los vecinos de Hurlingham principalmente, pero ahora la cosa se extendió y es para todos aquellos amantes del deporte en general. Sí Fede. Se viene. Quiere salir al más fuerte. Vélez presiona. Vélez gana. Se viene Matías Hurt. Pelota al lado del palo. Tiro de media distancia. No con tanta, digamos. Más bien con no tanta puntería. Se viene al más fuerte. El arquero de Vélez no quería complicaciones, y la tira al lateral. Lateral en ataque para el local. Fue al más fuerte en mitad de cancha. Buscando, buscando una penetración. Pero Vélez presiona. Impresionando gana el corner, Córner para el Fortín. Juega a juega Vélez. Bien, bien jugado. Aufe, Aufe, busca el individual. Bien, bien ¡Alma fuerte. Pero de abajo con la mano, están desde atrás el local haciendo traslado. En el banco de Vélez está Mauricio, porque hay que acordarse que al el, que el chino, el chino tiene tres fechas. ¿Tres fechas? Tres fechas le llevan al chino. Lo mataron al chino. Ya lleva con esta cumplida. Dos. Dos. Así que la próxima del local tampoco. Y recién de visitante, la próxima de visitante, puede volver al banco del suplente. Se viene Vélez. Matías. Hay que presionar, hay que ganar. Gana Matías, gana. Gana Matías. No cobran falta. Lo que pasa es que no largó la pelota y luego el, el defensa... Pelotazo sobre bien, la pelota se la quitó, que se va. Se la quitó limpia, pero tendría que haberla entregado ahí la pelota. Paciencia, Vélez, paciencia. Le mandamos un saludo muy grande a la familia de Guillermo Sanguinetti, el capitán de Vélez. ¡Dale, Diego! ¡Vamos, vamos! Que en el día de hoy... No está jugando Guille porque tuvo, la, la familia tuvo un problema de, de salud en la semana y me estaba contando que por eso por eso no, no juega hoy, pero que ya están todo bien. Así que un saludo muy grande a toda la familia de Guille. O Saque lateral para el más fuerte y en un ratito nos vamos para Hurlingham. Falta todavía. En un ratito, no sé, bueno. Es lo que, es lo que dice. <risa> Bueno, esa presión fue la que Vélez dejó de hacer en el partido con la catedral en el segundo tiempo claro por eso en el primer tiempo es como que hubieran sido dos partidos diferentes faltan 11 minutos para terminar el primer tiempo estamos 0 a 0 acá en San Martín la pelota para Facu quería jugar para atrás la cosa que pide en minuto y aprovechamos el minuto para hablar de la Universidad de Burlingame. La Universidad de Oregon es el, el futuro así, garantizado. Tiene algunos proyectos que van a hacer. Que pues yo voy a leer. A comienzos de esta semana, la Universidad firmó un contrato para adivinirse una obra de acceso en la zona del edificio 1, ¿viste? El que se inauguró. Lo van a hermosar. Yo estuve viendo la maqueta, eso va a quedar, que es una cosa de locos. Son más y menos. Es una inversión de 6 millones de pesos con fondos propios de la universidad. En la universidad, la verdad, que hace la cosa también que ahorra plata del eximo presupuesto que le bajan. Es decir, le tira monedita de la monedita sabe hacer una ingeniería y demás. O sea, la misma se va a conformar un espacio de circulación, de esparcimiento de socialización del aire libre para toda la comunidad universitaria pero fundamentalmente tenemos un barrio como T6 que lo necesita, lo necesita fundamentalmente en la próxima seguimos con otra cosa que se están en, haciendo en, en otro tiempo le metemos otra información de la sí. Universidad de Urbana que es el futuro, ya sacamos la grande con su universidad nosotros bueno a todo esto lateral para el local, lateral Yo para tengo el más fuerte. Estamos puestos en el tema de la energía solar que está desarrollando. Ahí lo diferencia. juegan. Se viene el más fuerte. Bien, bien, vélez, bien vélez bien, bien, bien, bien, bien, también, eh? Se la Corner, corner. Dijeron, vamos a atacar, vamos a apretar nosotros y más arriba el van local. Van buscando, van buscando la forma de abrir el marcador. Vamos a ver quién lo abre. Estamos 0 a 0 de San Martín. Ellos juegan con tiro a media distancia. Es un riesgo también el tiro a media distancia pero siempre vas a tener a alguien que te lo trae. Porque la cancha es más chica, mucha gente reducida. iban puestos en área reducida. Sí, la presión, sí la presión, sin falta. Sin falta, bien, Vélez, bien, Vélez. Sale el arquero, sale el más fuerte. Recupera Vélez en mitad de cancha. Va tocando con Maxi, va tocando con, con Facu. Se viene se viene Vélez. Y lateral en ataque. ¿Puedo decirme si se ve bien el loguito que se ve acá en la frontera? Tiro libre para el Fortín. Que te lo diga la gente, pregúntale a la gente que no está viendo. Bueno, ustedes que están viendo el partido. Eh, inauguramos poniendo el logo... ¡Ah, se ve perfecto! Y ahora, 10 puntos. Ya me lo mostraban en otro celular. Sí, se ve muy bien. Y ahora vuelven a pedir tiempo, así que si querés seguir hablando de la universidad. ¿O le metemos, un metemos un chivo? El metemos un chivo a algo así me divierte un rato. Vos ya sabés a quién tenés que ponerme. El señor de los quesos. Tratá de ubicármelo donde vos lo tengas. Yo no sé... Esta gente de La Bonita, que piensa hacer? Pues yo cada vez que voy, voy y compro los tipos tiene unos quesos que es una cosa de loco. La Bonita, en Hurlingham. El teléfono es 35274021. ¿Cómo se... cómo lo... agrandamelo. Ahí está. Yo habitualmente voy a villegas 1794. Ahí en el centro de William Morris a, a comprar ahí ese local. Si no tenés el otro, en Cañuelas Norte, 3255. Abrieron el local en San Miguel. La verdad la gente la bonita espectacular Pero los productos que tienen lo que vos Todos tienes, los días los mejores precios Todos los días los mejores precios Mirá una cosa. Yo siempre me pregunto lo mismo La gente va al supermercado Y compra lácteos en el supermercado que te matan Como por, si por ejemplo, ejemplo Carrefour Como por ejemplo Carrefour Pero Si en los barrios vos tenés los mayoristas de queso Si es lácteos, que lo tienen mucho más barato Pero con diferencia de 60 mango Y kilos, cosa por el estilo perfecto La bonita, lo más grande que hay el Lacteos Y el William, digo, Morris. William, William Morris Y bueno, se William Bueno, se viene un tiro libre, estamos allá Muy bien Al Chivo, el chivo te... vamos combatiendo con Chivo por todos lados Si se la toca a la Ferreira A ver Si se la toca al número, si número 7 de Vélez Si se la tocan al número 7 de Vélez Te digo que lo estamos gritando A ver qué pasa Al número 7 de Vélez Ahí, tocásela, dale, dale Ah, no, a ver, al número 3, Maxi, Y ah, el arquero, el arquero con el pie. Muy bien. bien y muy buena la jugada de Vélez. En el tiro libre. Y se a, viene. A, se a, viene, a, se a, viene alma fuerte ahora. Se viene el local. Toca para atrás. Descarga. Vamos al medio. Vamos a la derecha. Va a volver de vuelta. La recuperación de Vélez muy buena. Con Facu. Se viene Facu y si lo ves. Lo besa en el segundo, hay que volver ahora, ¿eh? hay que volver. Muy buena la vuelta de Maxi. Se pelota el segundo, bien la vuelta. Bien la vuelta de Facundo. Se salva Vélez, estuvo cerca, abrió el marcador al más fuerte. Sí, sí, sí, Remate superó por superó. arriba. Dentro del Saño, todo eso saque arco para Vélez. Igual los muchachos están, están medio fríos todavía, ¿no es cierto? Facu, Brian, Facu, Lo buscaban a Brian, corta, alma fuerte. Se viene el bombazo de Maxi. El arquero muy, muy buena bueno la Evo, respuesta. En el que tuvo que estar parado, mirando la jugada, esperó la pelota, sabía lo que iba a pasar y reaccionó muy bien el arquero de local. Eso es un corner para ver, ¿no? Y lateral, lateral, sí, lateral. lateral. Y lateral. La ya lo juega Maxi recupera muy bien Lucas muy bien Lucas muy bien Lucas va moviendo ahora Ville va tranquilizando la pelota en mitad de cancha. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Esto es la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. ¿Y qué partido está viendo? Hay más fuerte Vélez y en, ¿Y en, un, ra en un ratito Hurlingham Pacífico. 0 a 0. <risa> Se viene 0 a 0 porque es un partido muy bueno donde los dos equipos proponen. Y tienen dos buenos arqueros. Así que estamos 0 a 0 todavía. La verdad que es en serio. Gran tarea de los dos arqueros. sabe cuánto falta? Creo que faltan tres minutos para terminar el primer tiempo. Así que es un partidazo. no a volver para atrás, porque no tiene salida acá. Perdón, eran 8, ahora son 7. Se viene para el local tiro libre para el local pelota complicada para Vélez donde el local puede abrir el marcador algunas noticias más ¿O sea, de la de Radio ¿Qué está jugando? Ahí? estaba jugando la quinta así que falta la, falta Cuatro. falta la tercera que va a arrancar como a las nueve nada, no, sí Ocho y media va a arrancar la tercera, no. Pelota, la vuelta. ahora el más fuerte saque de arco para Vélez de arco no arco nos vamos saque de arco saque de arco ahora para el más fuerte es un partido muy tranquilo la vuelve a perder el local como que no entra en el ritmo ¿no? está, los dos proponen y se van estudiando de a poco están estudiando. esto Ay, a prueba, es y error. prueba y error Ay, como vos dijiste muy buenos los arqueros los dos, los dos equipos hay que presionar, a ver ahí está, vamos y es la presión de Vélez lateral para el local viernes a la noche, dos partidos sábado y domingo descansamos ¡Tú vas! ¡Tú vas a <risa> Mati apretalo, ahí va, bien le queda Matías juega para atrás limpia la jugada con Fede sigue limpiando Vélez no hay que perderla ahí no hay que perderla ahí, dos contra uno bien la vuelta de él eh. se viene se venía lucas partido muy disputado partidazo partidazo partidazo la, verdad, partidazo. la, mitad de la cancha por ahí no es lo efectivo puede decir sí que eres vergones y demás pero los jugadores defienden su posición cada equipo está defendiendo su posición está defendiendo la pelota eh, en cada punto de la cancha entonces quizás desde el punto de vista del espectáculo Ahí está, puede ser fe, fe, fe, fe. Yo de te digo, son muy buenos los arqueros, son muy buenos. Juega a vélez, corta el más fuerte, se viene, lo buscaban por el segundo palo. Llega la pelota al arquero de Vélez, Nico Novales. Viste que los dos equipos, los arqueros, están tranquilos. Están acabados en los arcos, ¿viste? Juega, juega el más fuerte. Muy bien, el número 12, la pisada que tira. La tira el más fuerte en mitad de cancha. Puede ser, a ver, corta a Vélez ahora. Van a buscar una falta. Sigue, sigue, sigue, no le cobran nada. El arquero que revolea y todo esto saque de arco para Vélez. Saque de arco para el local, para el visitante. Falta tiro libre para Vélez en mitad de cancha. Vamos, Vele. No le cobra nada. Bueno. Me pareció falta, sí. Me pareció... Se del piso. Me pareció empujón para mí. había bar. el arquero no, al más fuerte quiere salir jugando de abajo recupera a Vélez sin falta ahora recupera el más fuerte y se dan unas pataditas en mitad de la ¡Eh! <risa> raspa que te raspa ¿qué estamos? ¿sexta? No. ¿sexta falta? ¿sexta ya? bueno, sexta falta va el más fuerte ...que tiene la oportunidad de abrir el marcador. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esta sexta falta? ¿Quién va todo esto? ¿Al 12? No, va al... Se viene, a ver... ¡Gol! ¡Gol de alma fuerte! Gol del local Gol del alma fuerte, el local abre el marcador A través de una sexta falta Gana el local, gana el más fuerte una serie el más fuerte, corta Vélez y ahora puede ser, a ver Fede dos contra uno, dos contra uno, mano a mano ahí está le pega el de Beller, le pegó a Matías sin falta sin falta, porque a partir de ahora todas las faltas son sexta falta Vélez no puede entrar en esa recupera, se viene, ahí está a ver, Lucas el remate, pega el palo ¡Oh! ¡Olé! Lucas lo, lo hizo! golazo, golazo de Vélez 1 a 1, partidazo 3 minutos clavados 3 minutos 20 para terminar el primer tiempo la pelota, nadie Hinchada, se viene, puede ser, Lucas, el arquero bien, se viene el más fuerte ahora, y bien Fede, bien Fede Chiroma. Falta para acá, hasta saca el lateral y no carna el arquero donde llega la pelota, ya sacó el local, el arquero va a ¡Gol! Falta para Vélez ahora. Pelotazo para nosotros, a la nada, saque de arco para el visitante, para el Fortín. A ver, Juega preparada. El 7 con Facu. Facu que la quería pisar. Se viene Vélez. No la pelota que no se va. Un minuto 50. Un minuto 50. Vamos. Bien con la cabeza Vélez, vamos. Se va, se va, se va a saquear como el visitante, para el fortín. Un minuto 40. Salimos con Fede. Fue Vélez. Pelotazo. No pudieron entenderse. Todo esto saque de arco para el local, saque de arco para el más fuerte. Apreta Vélez, apreta Vélez. La mano fue. Cruza toda el área la pelota. Saque de arco para Vélez. acá a un metro de la cámara pasó la pelota no sé si ¿a dónde va a caer Porque cosa levantamos no claro. estamos bien bueno ya faltan 30 segundos Estamos uno a uno, estamos acá en San Martín. En el club el más fuerte. donde nos recibieron muy bien y estamos muy cómodos. Pelota para el local. No hay que hacer falta. ¿eh? Hay que hacer falta. A ver qué es lo que tenemos. Vamos a la pelota, vamos 20, a 20 segundos. Hay, hay que hacer falta. Juegan al límite. Juegan al límite. 10. Yo prefiero que terminen, sí, que te vayas al descanso 1 a 1. Y no por una sexta falta 2 a 1, te digo. Bueno, a ver, pero yo no estoy ahí adentro, ya termina, ya termina. un segundo, terminó el, el primer tiempo, terminó el primer tiempo, estamos uno a uno desde acá, desde Almafuerte, es un placer para nosotros, somos la hora de Hurlingham Deportes, cinco minutitos y volvemos, que ande todo muy bien. Sí. Fotografía Estudio H, lo repito diez veces si quieren. Acá está, ahí, ahí está, está, ahí muchacho, está lo buscan en Facebook Fotografía de Estudio H, te saca flaco el chabón. El chabón te saca flaco. Así nomás te la digo. comes comes comes el chabón te saca flaco. <risa> bueno, estamos acá. Va a arrancar el segundo tiempo, estamos en San Martín. Vamos a ver. Y en un ratito volvemos este a Hurlingham, Urlingan Pacífico. Y el sábado y el domingo a descansar se ha dicho. Ah, juega cony el domingo juega cony No con estoy. Chao. Yo si me buscan estoy con mi hija bueno espero, arranca espero en City arranca el segundo tiempo y como siempre a través de la hora de hurlingham deportes a través de facebook estamos acá con vélez una nueva transmisión de vélez futsal muy largo lo dije ¿no? <risa> está muy bien si vos, si vos recién te enganchaste y no pudiste ver el primer tiempo están uno a uno el, el marcador lo abrió el local, como dijimos. ¡Vamos, a verle, ¡Vamos! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Facu! No le cobran falta mitad de cancha esa, me parece que sí, tampoco. Apareció Julio Danis. Apareció Julio. Dice, ¿Y, Lifur? ¿Y Lifur? mañana no? Porque no hay Lifur mañana, Julio. Me, dije, me dijeron que no. Porque... No sabemos. Ah, ¿Y Lifur porque, Ah, porque él dice que no, no, no estoy mucho con Lifur. El otro día casadito que nos comimos. Bueno. Decí que pagué yo Mentira Julio, defendete, defendete. Julio, porque te está diciendo cualquier cosa acá Bueno, se viene Vélez Ahí está muy bien Ay, Se resbala y se va Estamos acá en Alma Fuerte, en San Martín 1-1 Julio, Julio, almorzaste con Federico Se comportó bien Estuvo amable Come con la boca cerrada, ese tipo de cosas Te estábamos el... esperando Pero bueno no, yo me quedé... Yo me, mientras ustedes estaban de jarana, yo estaba trabajando, editando, estaba en la computadora. Qué sacrificado. Bueno, a ver. Hay que marcar al 9 que se va por allá. ¡Vamos, Diego! Ahora, Diego. La pelota va a ir al 9. ¿eh? Fija que va a ir al 9, mirá, si no se ve futsal. Se viene Vélez, a ver. Con Lucas. Buena pelota. Se resbala el jugador de más fuerte puede ser. arco para el local. Desde la mitad de cancha del más fuerte estamos transmitiendo. <risa> claro, <risa> bueno, trabajando bueno, para el bueno, año claro, claro, bueno. Ustedes están vendiendo humo, <risa> me dijeron. No, no, no, no. Se viene, se viene Belgrano. Belgrano futsal AFA, me parece, ¿eh? ¡Eh, sí, juez! ¿Cuánto le vas a dejar hacer lo que quiere, ¿Nope? el Con la mano, o sea, con los brazos. Ahí está, vamos. Fue. Sí, sí, sí, sí, sí. Apretalo, apretale un poco, a ver. Ahí está, vamos. Listo, ¿ves? No apretas Y pelota para Vélez. Brian. Luca. Facu, la pelota no se va. Cobró que se va. Bueno, cobró que se fue. Veamos la derecha. No me gusta la derecha. Juan. <ríe> Mira, media vuelta la pelota que pasa cerca a un metro, al izquierdo del arco de Vélez. ¿Atrás del arco allá? Sí. No sé si lo ven, está el chino. Dando indicación. Lo prendimos fuego, me parece. No, no está dando indicación. <risa> no, la verdad es que no. Vos te equivocaste. le está mirando el partido. Yo no me equivoco. Corta Vélez. Uh, oh, se salva Vélez. Se salvó Vélez. Se salvó Vélez, la pelota pasó por delante del arco, de rebote y no entró de casualidad. Todo esto pelota a mitad de cancha, en un lateral para el local. Ya, que lo, ha, ya lo hace. Corta Vélez, sí. Se viene Vélez, tres contra dos puede ser. El arquero, el arquero, el arquero el arquero. Bien, el arquero. el arquero de alma fuerte. Qué suerte. Muy buen arquero, muy buen arquero. Me recuerda al arquero de Atlas. ¿Viste que atajaba todo? Sí, terrible. ¿Qué, Qué cobro? ¿Me ¿Acordás? No, en serio. Sí, me acuerdo. Tremendo. El tipo ese, el arquero ese se atajaba todo, todo, todo, todo. Cobra falta, mitad de cancha para el más fuerte. La verdad que es un partido. No hay tremendo. que, no hay que hacer mucha partido. falta. Van tres minutos del segundo tiempo. Dejemos de hacer falta. ¡Se viene Vélez, a ver! Facu solo. La pierde. La perdió solo la <muchas> Dos personas. En el piso. No es una falta neta porque no estarían, estarían todos protestando y la verdad que lo que pasó es que se chocaron en medio, salieron, choque del cuerpo, y que salió medio raro, uno volando para arriba del otro, y bueno, se ayudan entre los jugadores y la verdad de los dos equipos muy leales. Pero bueno, otra falta para el local. Dos faltas a Vélez, ninguna al más fuerte. Y Julio, ¿qué tal? ¿Descansaste? Contanos algo, Julito. ¿Descansaste? Lo pasaste lindo. ¿Dónde abajo, es que fue? Abajo, de Catamarca? Eh. Catamarca. ¿A Catamarca qué tal? No me trajo nada. ¿No te trajo nada? nadie ¿no? no de alfajores? ¿No hace nada en Catamarca? Hace paró, justo. Mirá, viene derecho. Hace es una jugada preparada. A ver qué resulta. Jugada peligrosa. A la misma del arquero, ¿eh? A ver. Un vaso, el arquero con el pie, un vaso sí. de vuelta, al arquero, el arquero, el arquero. ¡Voy ¡Oh! muy fuerte! ¡Dos a uno! ¡Gana el local! Uno, muy buen gol, le tiraron al arquero de Vélez tres veces, dos veces pudo responder rápidamente la tercera, ya no, porque tenía uno que se la fue en la Falta un montón, ¿qué pasó? No sé, discutiéran entre ellos. Juega bueno, Vélez, estamos 2 a 1, ¡vamos! Sin falta, sin falta, bien, vamos Fede ¿Qué, qué le pasó? No, se re... a mí se rebaló mal ahí cuando fue a él A, a mí se lastimó la... solo ¿eh? Sí, sí, se lastimó solo Habrá pisado mal. Ah, pero está el médico ya. Ah, está bien. No lo veía, no lo veía el médico. Entre tantos jugadores, ahí lo están, lo están atendiendo. Sí, eh, por suerte. Sí, sí. Bueno, pero me parece que no es nada. Por suerte. Más fuerte que la devuelve, muy bien. Y ya se pone en juego. La apretación afuera, ya que banda para Vélez. Pelota largo. A ver. Ay, mira vos en la cabeza. Se viene el más fuerte. Corta Fede. Muy bien. Mati. Para Lucas. Se viene Vélez. Recupera el local. Ay. Bien, bien Mati. Bien. Bien Lucas. Bien Lucas. Dos a uno. Pregunta David Rivero. Pelota para el local, para el más fuerte. Alma fuerte, Vélez. Ver, Recupera Vélez, ahí. sí, a ver, con Mati. Tiene un caño, ahí está, puede ser Mati, Mati, Mati. Ay, pelota arriba, pelota arriba. Con el pie muy abajo la pelota, la levanta. Buena jugada, buena jugada. Sale el local desde atrás. Hay que apretar, hay que apretar, Vamos. Se vienen ellos. El arquero pega en el techo. Y pelota en mitad de cancha para el local. Lo hacemos de este lado. Ya lo hace el más fuerte. Vamos a verle. Hay que apretar, dale. Luca con Matías, Matías con Fede, se viene Fede, corta oh, y cruza, muy bien el jugador de alma fuerte, lateral para ellos. ¡Vamos, vamos Leo! Buena triangulación de Vélez, ahí recupera, alma fuerte, se viene. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Gol del local, gol del alma fuerte. 3 a 1. 3 a 1 local. 3 a 1, 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. Falta un montón, faltan 14 minutos. Empieza a el marcador a través de, de goles de la jugada. Fue sí, Lucas. Matías. Fede. Fue a Bele, vamos. Ahí está, puede ser, mati, mati, mati. Ahí. Ya abre, ya vamos, vamos, vamos, vamos. vamos ahora con... Cuatro contra dos, cuatro contra dos. Ahí está, a ver, ahí, ahí, ahí, ahí. Ay. Se vienen ellos. Bien, Matías. Vamos, ahí está, puede ser, me gustó, oh, falta tiro libre, me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, 13 minutos para terminar el partido, falta un montón. Uno dice 13 minutos que parece como en el fútbol de cancha de once Si es 13 minutos, se terminó No, acá, pero acá, acá, acá, acá se es... puede dar vuelta el resultado Sí, veces, sí, sí, sí. Buena, buena pelota para descontar A ver Buena pelota para descontar 3 a 1 gana el más fuerte Vamos Arras del piso Arras del piso Bombazo. El arquero muy bien. Fue La pelota sigue siendo de Vélez. Se hace el lateral. El árbitro dice que va de vuelta. ¿Cómo anda? Todo bien. ¿Fue a Vélez? Sí, ahí está. Ahí. Ahora más complicado. Sí, recién te enganchaste. Tenemos que decirte que estamos en el segundo tiempo del más fuerte Vélez. Gana el local del más fuerte 3 a 1. Terminaron el primer tiempo empatados. Vamos Vélez, vamos. Y ahora en el segundo a tiempo aparecieron los goles de jugador. Bravo. Haciendo pelota para el Fortín, en ataque, mueve, ya juega, pelota en mitad de cancha, vuelve a ver con, con Lucas, otro lateral para Vélez. El arquero del local ¡Bien! Ahí la pelota se va Bien cortada la pelota, se va afuera Trangulación, alma fuerte, no llega el número 7. Es lo que hay, pero va a ser Paciencia. Pasa la tercera. Se sí, viene la pelota. Que se va. Y esa que banda. Para el local, para el más fuerte. Estamos de San Martín. Está ganando el local 3 a 1. Pelota para Vélez, vamos. Quedan 11, quedan 11. Trafacu oh. peleadísima ahí en la mitad, un más en la cancha, en la salida de los dos equipos. Los dos apretan arriba, cuesta muchísimo trasladar la pelota. Mucha gente pone los dos. jugador de BL que hace la individual, sale bien almafuerte. fuerte. La pelota para vélez todo muy marcado se mueve el lado entonces bueno el partido es así el que sapa por un poquitito y hace el gol se está marcando la diferencia se va el córner corner para el fortín ya lo hicieron mueve Vélez, ahí Facu que quería no se pudo el árbitro hay que subirlo hay que subirlo dale la pelota que llega Nico Que falta un montón, vamos. Es un buen momento para descontar en el partido. Al menos la Brian. Facu. Se viene Facu. Le queda a Vélez. Se viene al más fuerte. No dale. A ver. La pelota atrás. Sí, vamos, lado. La pelota Hurlingham. Sí. Se perdió una... Vamos, hay que dar confianza, ah, vamos. vamos. No la puedes perder ahí porque está doblemente marcada. Hay que hacer más atención. Vamos. Para adelante, para adelante, vamos. Ahí. Maxi Facu, Conico, Maxi, Brian, Brian, línea, ahí está, a ver, ahí. vamos, vamos, vamos, Maxi, ahí está, puede ser, mira vos. No, yo te digo, hay poco espacio muy poco espacio eso se es encontraron en dos ocasiones más y ahí está la diferencia pero hay muy poco espacio para manejarse está todo muy marcado muy encimado Paso. Saque de arco para el más fuerte. Hay que apretar, hay que apretar, sin falta. A Vélez. Vamos, apretá, aprieten sin falta, vamos, dale que no se va, Facu y sala para atrás, ahí. hay que perderla. Bien. Bien, no hay que perderla bien. 6 <risa> minutos 40. Ay. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, INE, vamos! Ahí está el arquero Juega el arquero Alma Fuerte, hay que la presión de Vélez sin falta, por favor. Bien, ahí. Pelota en el medio. Se vienen para acá. Tengo la falta, tiro libre para Alma Fuerte y Amarilla. que ganese con equipos térmicos, loco, loco, loco. Pasa esta jugada preparada, la verdad, el partido es un partido como se decía sí, antes, de encarajinado. Trabado, mucha marca. A ver qué prepara. ¿Qué tiene? ¿Vas a preparar el segundo palio, pegar el palo y se va, se salva Vélez. cancha, vamos oh, Facu ahí corner para Vélez, vamos Facu ahí está ahí el arquero, atento el arquero Gol. Bien. muy bien, la pelota que sacó ¡Alcorre! ¡Terrible, salvada. ¡Vaya, Salva ¡Salvó un gol, eh! ¡Salvó un gol, salvó un gol! ¡Sí! ¡Vamos, Ville, vamos! Fe, fe, fe, fe, te van. Ay. ¿Alguien que de antes? Sí se puede. ¿eh? Pelota arriba. Vélez la marca. Bien. Pelota para Vélez. Vamos, vamos, vamos que hay que descontar. Faltan cuatro. Ahora, correte un poquito, ahí está. Dale, entrale. ¡Ay! ¡Sin falta! ¡Bien, Facu! ¡Vamos! ¡Juega Vélez! ¡Ay! ¡Ay! Pelota encortada. Corta muy bien al más fuerte. Sigue con la pelota ellos. ¿Recupera Vélez? Sí, recuperó bien. ¿Fede? Vamos. Ahora la recuperan ellos. Y el riquero Nico Nogales. 3 minutos 40. 3 a 1. Gana el local. Vamos Mati, vamos Mati. Y patea. Ahí, ¿Ahí patea. está. Ay, mira vos. Bien, vamos, vamos, vamos que sigue siendo Vélez, dale. Vamos, vamos, vamos, Vélez, vamos, Vélez, vamos. Ay. Sí, Mati, sí, Mati. Mira vos. pelota al techo y en mitad de cancha juega Vélez que tiene que reponer. Bombazo, mira vos. Pero está el córner? ya lo hacen. Otro bombazo más. Bien parado el arquero. No encuentran al arquero al más fuerte. Tranquilo. Vamos, vamos, Vélez. Vamos, vamos. Dos minutos treinta. fuerte, defiende muy bien el local. El minuto 50. Ahí está, a ver. Abren, ahí está, puede ser. Hay que descontar, hay que descontar ahora, es el momento. Vamos Mati, vamos Mat Llega Facu y todo esto repone el local al más fuerte. 1.30. Pide tiempo Vélez. Eh. Pelota para Vélez. Pide tiempo. Y hablemos de la universidad. Eh, no, Mariela. Eh, Nos la tenemos, tercera, que un... no, tenemos que ir a una Tenemos que ir. O tenemos que ir a transmitir. Muchas gracias por, por seguirnos. Diga. Bueno, también en la sede de la universidad fue el encuentro académico y ecuménico sobre la realidad económica y social y cultural de la República Argentina. La reunión fue organizada por el Consejo Interuniversitario Argentino y la Conferencia Episcopal Argentina. Participaron autoridades universitarias de más de 30 universidades de Argentina, representantes de distintas comunidades religiosas, y todos hablaron sobre la situación del país, la verdad que eh, histórico el encuentro de esto, de alto nivel y de vuelta que sucede en Urbina para nosotros, es un gran orgullo, como decimos siempre, digo ahora nos sacamos la lotería con teniendo la universidad en orden, para los vecinos y las vecinas, este, de Urbina para su progreso, para su ascenso social y su movilidad social, importantísimo, para todas las cosas en las que nos va a ayudar. La programación de la ciudad, cómo se educa, cómo se educa desde los jardines, las escuelas, las escuelas secundarias, todo lo que tenga que ver con la realidad de Bullingham a partir de la aparición de la universidad se va a modificar para mejor. Pelota de Vélez, a ver. Falta exactamente un minuto diez. Mira uh, vos. Mira vos. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Facu! Ahí Pelota de Vélez. 50 segundos. Hay que patear. Mirá vos, el arquero, todo lo encuentra. El arquero, el arquero, el arquero. Gracias. Nada. 40 segundos. Es que me corro un poco más porque el amigo acá sin querer le va a, a la, ah. la cámara cuando tira el brazo? Tiene Vélez y otra del arquero. Juega a Vélez, 30. Vamos, hay que pegarle, hay que pegarle. 4 segundos va a ganar alma fuerte va a ganar el local muchas gracias a todos por vernos por a Bele va a sacar alma fuerte esto se va a terminar pelota al techo terminó el partido ganó alma fuerte bueno alma fuerte va segundo fue un, buen, un lindo partido ahora queda primero alma fuerte con la catedral y como siempre, para nosotros es un placer venir acá y acompañar a Vélez, ¿no? Nos vamos rápido, pero para el cierre es un partido muy trabado. La verdad, donde había muy poco espacio, tanto para los dos. Claro. Pequeños espacios, que los encontró el local, este, es un justo ganador, con jugadas bien armadas y demás. Luego Vélez también hizo lo suyo, atacó, buscó, los espacios reducidos, como decimos, no se pudo encontrar el hueco y bueno... Otra cosa mariposa. Otra cosa, Espera. Más. Espera. Ahora, Espera otra más. cosa mariposa. Eh, ahora nos estamos yendo para Hurlingham, Hurlingham Pacífico, mm. también por la hora de Hurlingham Deportes, que ande todo muy bien. Muchas gracias, en 10 minutitos, no sé, ¿cuánto le ponemos a Hurlingham?